Emprender siempre ha sido difícil y hoy incluso más en los contextos en el cual todo cambia y todo es muy incierto. Pero es verdad también que en los últimos años los emprendedores hemos aprendido a utilizar nuevos enfoques y marcos metodológicos que nos ayudan a poder entender qué negocio tiene sentido y cuál no. Es verdad que no todas las buenas ideas son buenos negocios y el enfoque y el marco metodológico llamado Lean Startup nos está ayudando a poder validar nuestros supuestos hipótesis de manera muy sencilla. Acompáñame durante este programa para que puedas tú, emprendedor, validar cómo tu modelo de negocio realmente crea valor al cliente y cómo, utilizando el enfoque científico, somos capaces de entender de manera muy sencilla qué funciona y qué no funciona en el mercado es verdad que cada vez más startups están utilizando este tipo de marcos metodológicos pero incluso las grandes corporaciones lo están haciendo así que ya sabes estamos contigo durante seis módulos para que puedas entender y viajar conmigo en la validación de tu modelo de negocio semana a semana sprint a sprint te ayudará a que entiendas cómo diseñar tu modelo de negocio cómo identificar tus hipótesis de riesgo en el modelo cómo hacer experimentos cómo entender el resultado de un experimento y cómo ajustar y pivotar en tu modelo para que al final encuentres el negocio que tiene sentido bienvenido mi nombre es Néstor Guerra y te ayudaré durante 6 módulos a que puedas validar tu modelo de negocio de manera sencilla y rápida. El objetivo que te acompañe para que puedas entender y tener al final éxito en tu negocio.